Mi nombre es Orlando Pineda, soy el presidente de, del comité de acerradores. Somos 63 eh, familias inscritas hasta el momento. Este, este vivero fue construido, como le dije, fue una propuesta del CINCHI para apoyar a este grupo de acerradores en, en miras de la reconversión económica y laboral, el cual nosotros lo vimos con muy buenos ojos porque se, se trataba y se acomodaba como anillo al dedo pues, a lo que nosotros queríamos, que era pues, restaurar, conservar, y ayudar al ecosistema y comenzamos a, a, la, a arrancar con este proyecto con el apoyo del CINCHI, la Alcaldía y, y el Comité de Acerradores. Pues llevo 28 años dedicado al acerrío y en este proceso que estamos haciendo ahorita de reconversión laboral llevo dos años y medio. No, esto fue sencillo, Estoy, estábamos trabajando por ahí en una vereda que se llama El Tesoro cuando empezó la cuestión de las desmovilizaciones, entonces en una serie como de bromas dijimos que íbamos a hacer una desmovilización de acerradores. Cuando eso todavía la, o sea, la corporación y, y el Estado no vivía tan dedicado a la persecución de acerradores, entonces podíamos trabajar libremente. Ya prácticamente hace tres años es que se incrementan las leyes contra la deforestación. Entonces eso es lo que nos ha hecho a nosotros como crear la expectativa de poder trabajar. ¿Por qué? Porque es que el trabajo ilegal no tiene el mismo valor que el trabajo legal. Para la construcción de este vivero, eh, la función desde la administración municipal fue realizar la articulación interinstitucional con Presidencia de la República, logramos que la Consejería Presidencial pusiera atención en un proyecto que nosotros denominamos la reconversión laboral e integral para los acerradores del municipio de Puerto Concordia. Todo esto es en el marco de la sentencia 4360 que termina de alguna u otra manera obligando a las entidades territoriales a hacer acciones que se encaminen en contra de la deforestación de lo que es el bioma amazónico. Lo que ellos planteaban era, a partir de, de todo eso que venían haciendo de intervenciones en las fincas con, con motosierras, ¿verdad? tumbar y tumbar, y por todo el tema, obviamente, de legalidad, por todo el tema de que de que de pues, ya estaban siendo judicializados por esa situación, pues miraron qué otras alternativas y ahí fue donde intervenimos nosotros y ya Ministerio de Ambiente y otras entidades también comenzamos a plantear estrategias. Y coincide todo esto con el tema de la sembratón. Eh, el instituto planteó que, que construyéramos un vivero con esos recursos que nos había asignado el Ministerio de Ambiente y con esos recursos tener un tema de negocio, de producción de material vegetal. Y eso fue lo que se hizo, donde el gobierno colombiano, la presidencia, el Ministerio de Ambiente, el Instituto, lo colocan sobre la mesa, mire, esta es una, una posible y ya vemos que sí. Pues yo creo que uno de, las, de los primeros impactos que se causa aquí es contrarrestar ese tema de deforestación y volvernos articuladores de un programa que tiene a nivel nacional para el lo del tema de las sembratones, el tema de siembra. Nosotros estamos produciendo, estamos extrayendo semillas, estamos produciendo, estamos haciendo siembra. En estos momentos, pues ya tenemos una gran cantidad de, de, de planturas sembradas. Vea, yo duré cerrando de lleno 18 años ahorita de corrido, de los 28 que llevo. Y nunca había logrado organizar lo poquito, ahorrar lo que he ahorrado este año que llevo trabajando con semillas y plantas. Nos decían que estamos locos y muchos aserradores no quisieron, no creyeron en el proceso, ahora quieren ingresar. Y creo que hay algo muy bonito para resaltar acá, es que las instituciones se han dado cuenta que nosotros hemos respondido, que somos responsables. Que dejamos de talar y dejamos de deforestar, entregamos y comenzamos a construir un nuevo país, un nuevo mundo para la sociedad. Porque nosotros ya estamos viejitos, pero sí le vamos a dejar un buen legado a nuestros hijos y a toda la generación nueva que viene levantándose.